Hoy 31 de diciembre queremos felicitar a Liliana Barbosa que cumple sus primeros 50. El tiempo pasó y no me di cuenta, no sé en qué momento llegué a los 50. Medio siglo de vida es una gran experiencia y hoy celebro con todos mi gran existencia. A celebrar en Barbosa y Yankee Friereo Feliz cumpleaños y feliz año